me parece muy mal lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada El racismo es un gran problema mundial, también existe en Corea La discriminación es bastante grave, la verdad Según la encuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Corea, casi 70% de los inmigrantes que viven en el país y casi 90% de los funcionarios y los enseñadores en Corea han respondido que existe el racismo, de varias formas. La razón más grande de la discriminación es la falta de habilidad en el idioma coreano, 62%. La segunda, solo por el hecho de que son extranjeros, 59%. También discriminan dependiendo de la nacionalidad o de la raza, 56% el acento, el color de la piel, muchas cosas Lo que pasa en Corea la mayoría de las veces es la discriminación indirecta como mirar a los extranjeros, hablar detrás de ellos o evitar estar en el mismo lugar Pero también existe la discriminación salarial, ataques personales Hay gente que insulta y es muy poco común pero también ha pasado la discriminación violenta Además muchos inmigrantes tienen desventajas en el trabajo Desventajas de poca promoción, salarios bajos... Y para los extranjeros es aún más difícil encontrar un trabajo. Hay mucha demanda de profesores de inglés en Corea, como todo el mundo aprende el idioma, pero el problema es que los coreanos prefieren los blancos. Aunque sea un hablante nativo de inglés, si la persona no es blanca es muy difícil trabajar en Corea. Al menos como profesor de inglés. Lo que piensan los coreanos cuando un blanco pasa por la calle, ¡Ay, le voy a hablar en inglés para practicar! Pero cuando pasa un negro, un asiático, etc... Nada. En todas las escuelas donde estudiaba yo también, cuando era estudiante, habían unos profesores de inglés, pero todos eran blancos. Pasan mucho en el metro y los espacios públicos. Coreanos hablan entre ellos mirando a un extranjero, señalando a la persona con el dedo. He visto una vez en el metro que yo estaba sentada. Había una mujer coreana Sentada enfrente, entró un extranjero e intentó sentarse al lado de la mujer, pero ella la miró y de repente se fue. Se fue porque no quería que se sentara cerca de ella. También he visto en un programa de televisión una entrevista con una chica coreana que tiene un novio negro. Ella dijo que estaban viviendo en Corea juntos, pero emigraron a otro país hace poco porque no podían aguantar todo lo que les decían. Cada vez que estaban por la calle la gente miraba a su novio, así... Como, como si fuera un mono en un zoo Ella dijo que había gente que les insultaba también Diciendo a ella que eres sucia, cómo puedes salir con un negro, no puede ser Pero la verdad es que hay más casos de racismo con los con mismos asiáticos de otros países La gente de Filipinas, Vietnam, Tailandia Los países de sudeste asiático más sufren por la discriminación en Corea Después, la gente de los países de Medio Oriente Y los chinos, japoneses Muchos sudamericanos también Es que Corea todavía es una sociedad homogénea Y mucha gente nunca ha tenido oportunidad de conocer otros países O culturas distintas Aún no están preparados para el cambio Para el multiculturalismo Muchos coreanos son conservadores Y tienen prejuicio hacia los extranjeros como, por ejemplo, muchos coreanos piensan que los asiáticos del sudeste son vagos y lentos Y piensan que los chinos son ruidosos y huelen mal... así Pero no está bien discriminar a la gente por la raza Corea también ya está convirtiendo en una sociedad multicultural, poco a poco La verdad es que me hace mucha gracia que los coreanos se enfadan mucho cuando les pasa algo de viaje, cuando están fuera pero no se dan cuenta de lo que está pasando en Corea. ¿Cómo es la situación en vuestros países? ¿Habéis tenido alguna experiencia o conocéis a alguien que ha sufrido por el racismo o xenofobia? Espero que nunca hayáis conocido a un coreano que tenga la xenofobia. Ojalá todo el mundo fuera feliz sin el racismo. 인정차별 싫어요